Buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, supongo que estaréis todos eh, enormemente preocupados por las fechas en las que nos encontramos, por esa incertidumbre que hay de cara al examen, de cara a la nota de supuestos, porque ya se ha filtrado por ahí, que en breve saldrá. Entonces, bueno, estamos todos un poco a, a expensas de que la Secretaría General saque eh, esta, esta nota de corte. ¿vale? A veces me preguntáis si con la nota de corte Va a salir también reflejada la nota o la media ponderada. Sabéis que la media ponderada yo creo que tardarán unos días. Os saldrá mañana la nota de corte y la media ponderada igual para la semana siguiente o a principios de enero. Depende un poco de las citaciones. Bueno, eso es un poco una eh, apreciación mía, pero nada que ver con... No tengo ni información privilegiada ni mucho menos, ¿vale? Basa en base a mi experiencia, lo que os estoy comentando. Nada, En este caso en concreto, lo que, el motivo de este vídeo es un poco, en primer lugar, para animaros, para saber que estoy ahí, pues a todos aquellos que me habéis consultado en el grupo de Telegram, pues cuestiones a nivel individual o a través de redes sociales, pues os estoy dando mi parecer. vale, Es decir, es un poco esa medida, esa forma de, de apoyaros, de que os sintáis bien. Y eh, quería comentar varios aspectos en este vídeo. Vamos a hablar de la media ponderada, vamos a hablar de la impugnación de la pregunta que siempre me estáis comentando y ya reiteramos en una y en otra ocasión y en múltiples ocasiones lo mismo. Vamos a hablar de la nota de corte, vamos a hablar de situaciones de gestión de estrés, nerviosismo, cómo gestionar estos momentos previos. Hablaré también de una, del compañerismo, hablaré también de cómo vamos a mejorar eh, la institución, este cuerpo al que vamos a intentar o al que vamos a acceder a partir de ahora. ¿vale? Bueno, Bienvenidos a todos los que estáis en el chat, eh, os iré contestando a medida que vaya leyendo y cualquier cosa me vais planteando por ahí. ¿vale? Encantado de que estéis en directo. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de esa media ponderada y de esa calculadora que os puse en, la, en, en nuestra página web. Ahí en Esfera Oposiciones tenéis la calculadora donde podéis... Eh, meter vuestros datos y os llegará a vuestro correo la nota metiendo la nota del primer ejercicio y el segundo ejercicio la media ponderada esta media ponderada pues es, eh, son los criterios que saca la, la Secretaría General para corregir los distintos ejercicios vale entonces el criterio es el mismo yo lo que he puesto es como nota de corte 33 vale que es lo que yo he estimado en nuestra academia hemos estimado 33 esto no quiere decir que sea la nota de corte vale es lo que nosotros con los datos que manejamos estimamos. Sabéis que hay academias que dicen notas un poquito superiores, otras inferiores. Yo no me voy a meter, cada uno tiene sus eh, puntos de vista, tiene sus alumnos y extrae datos en base a las fuentes que maneja. Yo con las fuentes que manejo he estipulado ese corte y no me voy a mover de ahí. Como siempre intento hacer un corte un poco a la alza, ¿vale? Es decir que pueda oscilar un poco para que eh, lo mismo que visteis en el primer examen, que yo dijera 92, 93, por pues más o menos aquí un poco al alza y no creo que vaya a haber tanta diferencia, ¿vale? Entonces un poco para todos los que me estáis preguntando y demás, ¿cuánto va a ser la nota de corte? Yo creo que va a ser 33. Si baja, estaremos todos más que contentos. Deseo que todo el mundo, la mayor parte de la gente entre. Entonces, yo no tengo ningún interés personal en decir un corte más alto o más bajo para perjudicar a nadie. Y igual que hablo yo, hablo por mis compañeros, preparadores, academias, estamos todos en la misma, en la misma línea. ¿vale? En ese sentido, quiero hablar de esa media ponderada. En años anteriores, con la media ponderada, sabéis que todos aquellos que tenían hasta 21 puntos o en algún caso hasta 22 puntos el año anterior fue 21.70, no recuerdo bien cuánto fue, pero sé que no llegó a 22 puntos, pues todos aquellos que tengan 23, 24, 25, obviamente en esta vida no hay nada asegurado, pero tiene, tendría la oposición eh, la, la aprobada con plaza, ¿vale? Que es a lo que me refiero. Si pasáis los dos cortes y la media ponderada están en el límite de, de esos 20 puntos, pues bueno, ahí podéis quedar... En función de los empates que haya, pues podréis quedar dentro o fuera, ¿vale? Que eso es, hablando mal, una putada. Tenéis que tener en cuenta también el reconocimiento médico. Vais a proceder a realizar dicho reconocimiento médico y ahí, este año, la Secretaría General, a diferencia de otros años, ha sacado cinco plazas a mayores que van a pasar en este, en este segundo ejercicio. Nos vamos a las 1800. 55 plazas. O sea, hay 5 que no van a tener plaza o sí, dependiendo de si cae alguien o no en el reconocimiento médico. reconocimiento médico nadie le tiene que tener miedo, ¿vale? Es decir, alguien que vaya al reconocimiento médico, que sea una persona normal, que no consuma ningún tipo de sustancia psicotrópica, que no tenga nada, eh, pues una enfermedad rara o lo que sea, pues no va a tener problema, ¿vale? No no vayamos a llevar como intenta, como hacemos muchas veces llevamos las cosas al extremo y ahí no nos van a mirar el, el extremo. Si yo tomo una medicación o el médico me ha adoptado que tome determinada medicación, yo voy a ir allí y le voy a decir a los que están es, a los examinadores médicos que estoy tomando esa medicación. Eso no va a implicar que necesariamente me vayan a echar, ¿vale? Es mejor decir lo que estoy tomando que presentarme allí intentando ocu ocultar todo lo que me pasa. Porque después al final las transaminas, las GOP, las GOT o las GPT, os van a dar mal, ¿vale? Entonces tenéis que ser precavidos con eso. La vista. Mucha gente tiene problemas con la vista. Hay gente que se opera, otros que usan esas lentillas, ¿vale? Aquello. Tenéis que ceñiros a los criterios que vienen ahí, pero sin alarmarnos, ¿vale? Si estamos dentro del límite, pues, obviamente, allí no, van, no, no nos va a aparecer algo. Diferente a lo, que, a lo que ya tenemos. vale. Aparte de esto, en ese tribunal, eh, en el tribunal médico, pues cualquier persona... Mirad el índice de masa corporal, vale, todos hacéis el cálculo ese del índice de masa y eh, que no estéis ni por arriba ni por abajo. vale, En el sentido sí que tenéis que controlar eso. Al que esté muy gordo, muy delgado, pues que se haga el cálculo del índice de masa corporal. Ahora no queda mucho tiempo, pero bueno, algo siempre se puede hacer a última hora. ¿Vale? Bueno, eso en cuanto al reconocimiento médico, en cuanto a, la, a lo que estábamos hablando, la impugnación de la pregunta para mí y bajo mi criterio, y siempre hablo desde un punto de vista en base a mi conocimiento y en base a lo que yo interpreto de esa eh, pregunta. Esa pregunta está bien, la respuesta que ha dado el tribunal es correcta. El que presentéis recursos, impugnaciones o lo que sea, estáis en vuestro derecho. Nadie os quita, ¿vale? Es decir, otra cosa es que os lo vayan a estimar. Yo puedo dar mi opinión, y mi opinión, y la que yo doy es que es la B, ¿vale? Que hay otra academia que dice que esa academia, que fulanito de tal, es un grandísimo preparador. No lo dudo. No entro en debates. Yo lo único que quiero decir es, bajo mi criterio, y mi punto de vista, esa opción, es la B, ¿vale? Entonces, ¿podéis impugnar? Sí. Que os la vayan a, a, a reconocer, os vayan a dar a todos como válida. Lo veo difícil, ¿vale? Bien. Eh, eso en cuanto a la, a la pregunta, porque me preguntáis en numerosas ocasiones, me mandáis whatsapps, audios y demás, es un poco así para, para poder aclarar eh, esa, esa pregunta. En cuanto al, al nerviosismo, bueno, pues yo entiendo que cada vez, y, y viendo que se aproximan estas fechas señaladas, pues... Muchos de vosotros sabéis que al final, pues yo creo que es posible que nos den una sorpresa y haya mucha gente que ya o, o ya sepáis todos la, la nota de corte antes de la nochebuena Eso esperamos, pero bueno, no yo no, ni manejo información ni, ni me han dicho nada en ese sentido para poder corroborarlo al 100%. Simplemente es como algo que está ahí como en el ambiente, que estamos todos un poco... Expectantes, a ver si sale o no. Eh, un poco para calmar esa situación de nerviosismo, hay gente que está nerviosa con puntuaciones desproporcionadas, eso es, mmm, bueno, no tiene mucho sentido. Alguien tiene 36, 37, 38, que tiene una media ponderada de 24, 25, 26, ese no se puede, no se tiene que preocupar. Es que no hay, no hay, no hay motivo para ello. Y el que está más justo, bueno... Es entendible, pero tampoco vamos a arreglar nada. ¿Qué hago yo pensando en lo que puede o no puede ser? ¿Vale? Es decir, yo mi trabajo ya lo he hecho. No, no me queda más remedio que esperar a las consecuencias, a lo que vaya a suceder. Es decir, yo he estudiado todo el año... Bueno, me pongo en vuestra situación, hablo como si fuerais vosotros. Habéis estudiado todo el año, habéis dado el do de pecho, sois unos campeones todos y campeonas porque habéis conseguido... Llegar al segundo ejercicio y os, tendréis que, os tenéis que sentir súper bien. Súper bien porque habéis conseguido vuestro objetivo. Vuestro objetivo era preparar la oposición y vuestro objetivo era llegar hasta el último momento. Nadie tiene que echarse, echarse o ponerse una mochila más pesada y cargar con la culpa de nada. Porque sois unos campeones. Habéis llegado al segundo ejercicio, habéis luchado... ¿Habrá alguien que no apruebe? Claro, es que tienen que quedar 2150 fuera. Y como siempre os digo, esos 2150 no son inútiles, ni son burros, ni son peores que los demás. Son gente pues, que en ese momento no se dieron las circunstancias. Esas 3-4 preguntas que marcan la diferencia, pues no consiguieron contestarlas bien y se quedan fuera a pesar de los pesares. ¿vale? Es decir, no hay mucho más que hacer. Hay las plazas que hay y alguien va a tener que quedar fuera. Al final es una competencia entre todos, ¿vale? Entonces, nada va a cambiar. Por muy nervioso que yo me ponga, por mucho que me coma las uñas o por mucho que intente deje de dormir, la situación es la que es. El examen está hecho y la suerte está echada. Entonces vamos a intentar afrontarlo lo mejor posible y, con naturalidad, lo que suceda mañana, pues nuestra vida, como mínimo, nos quedamos como estamos, ¿vale? Todo lo que nos puede venir va a ser siempre a mejor. ¿Vale? Sí que es verdad que quiero comentar que de este estado de nerviosismo sí que se ve un poco así como que la gente está crispada en redes sociales. Que hablan, que os metéis unos con otros, a veces uno dice que tal, el otro que cual. Yo lo que quiero es que busquemos un... que seamos compañeros entre, entre todos. ¿Vale? Que, eh, que eh, tenéis que ser compañeros con vuestros... Eh, con vuestros propios compañeros de oposición, cuando empecéis a trabajar, al final tenemos que buscar generar un equipo, hacer una institución cada vez más fuerte. Nosotros al final vamos a, o vosotros vais a ser la imagen de la institución. Como nos comportemos es la imagen que le damos al exterior. Y yo lo que creo, como persona que pertenece a la institución, es que cada vez debemos sentirnos orgullosos del sitio al que vamos a ir a trabajar. Sentirnos orgullosos de lo, que habemos, de lo que hemos conseguido con, con nuestro esfuerzo y e intentar mejorar la institución a donde vamos, ¿vale? Como eh, vais a, a formar parte de un colectivo y en ese colectivo vosotros tendréis que integrar y formaréis parte del mismo y cuanto mejores sean las relaciones y el ambiente sea más positivo pues eso repercutirá en el, en el lugar de trabajo donde vais a ir, ¿vale? vais a tratar con personas. Entonces, esas personas, vuestra finalidad como funcionarios, va a ser ayudar a unas personas que están recluidas, que están cumpliendo sus penas y medidas de seguridad privativa de libertad y que tendréis que estar con ellos para apoyarlos y para ese precepto constitucional. Lo que nos dice la Constitución, pues eso es a lo que vamos a ir, a lo que nos vamos a dedicar. Es decir, nuestro trabajo no es allí hacer un horario y librar, que eso sí está muy bien. Es decir, es uno de los aspectos importantes para la oposición, es el horario, el sueldo, las condiciones. pues. Pero aparte de eso, si solo me fijo en el horario, en el sueldo y en las condiciones laborales y no estoy motivado y voy a trabajar porque hay que hacer algo y demás, al final me acabaré quemando. ¿Vale? vosotros sois sangre nueva para la institución, tenéis que ir con toda la pasión posible y con esas ganas de trabajar y de ayudar, ¿vale? Porque no deja de ser algo más que eso. Es decir, no es simplemente vos, vuestro, vuestro trabajo, es un servicio público y vais a pertenecer a la institución, en este caso penitenciaria, y vuestro trabajo va encaminado a eso, ¿vale? Cuanto más compañeros seamos, cuanto más cohesionados estemos, mejor nos irán. Entonces ya abogo un poco porque, para que no haya esa sensación de crispación constante, continua, y antes de, de entrar, ¿vale? Os pues viene un futuro muy apasionante, todo lo que es ir a Cuenca, eh, conocer los unos a los otros, comentar todas las anécdotas, pues bueno, tenéis que disfrutar de ese momento, ¿vale? Entonces nada, ese es un poco para que todo lo que en, eh, vais a, a aportar a partir de ahora que sea... ...para intentar mejorar la situación, ¿vale? Las redes sociales a veces sabéis que funcionan un poco como... ...es como un lugar donde cualquiera puede decir lo que le sale de las narices. puede hablar mal, insulta a uno, insulta a otro... ...muchas de esas personas en el cara a cara, pues no tendrían la misma valentía... ...o no serían capaces de hacer lo que hacen por redes sociales. Entonces, bueno... La situación es un poco que lo que haya que decir, pues que se diga con respeto, que cada uno dé su punto de vista, su opinión, y todas son respetables. Yo, sabéis que tenemos el grupo de esferoposiciones, tenemos un grupo de Telegram, en el que cada uno puede aportarlo y, y puede opinar lo que él considere, ¿vale? Desde el respeto, todas las opiniones para mí son válidas ¿vale? Hay gente que habla, voy a hablar un poco en global de las conversaciones, porque últimamente versan todos más, todas más o menos de lo mismo. Se habla de las academias, que si yo estuve en la academia de tal, que si yo estuve en Foranito de tal, que si yo estuve... ¿Qué opinión me merece? Eso está genial. Me parece bien, que cada uno hable, que comente de las academias, de, eh, desde el respeto, yo no tengo problema ninguno. Tanto en el grupo como por aquí, por el canal, por donde sea, todos hacemos lo mismo. Entonces, al final... Entre nosotros tampoco tenemos ningún tipo de, de enemistad, ni nos llevamos mal, ni intentamos generar eh, nerviosismo, estrés en el opositor, ni mucho menos, al contrario. Es decir, desde ese punto de vista, o si yo tengo que lanzar un órdego, lo hago por mis compañeros de, de formación en ese caso, y cada uno hace su trabajo, mejor o peor, y dentro de sus circunstancias, vale que es un poco lo que... Lo que yo quiero aquí, pues eh, transmitir a través del canal, vale, que cada uno haga su, haga su publicidad, que cada uno eh, interprete las cosas como quiera, pero desde el respeto y no habrá problema ninguno. Bien, y por último, pues nada más. Simplemente eh, mañana no sé si me podré conectar. Si saliese la nota, pues igual sí. Si tenéis. Eh, si tenéis algún tipo de duda, si me queréis consultar cualquier cosa, sabéis que yo en cuanto pueda, pues os voy contestando. Me preguntan por el chat si nos podrá hacer daño que se presenten casi 500 escritos. A ver, la fuerza que hace un grupo muy amplio siempre importa, está claro. Porque 500 personas o, o las que sean haciendo o impugnando una cosa, pero bueno, si hay un amparo jurídico, no creo que haya lugar a, a que os acepten la pregunta. Para mí. Y bajo mi criterio, el año pasado sí que hubo una pregunta que era más impugnable que esta, porque en, en las salidas programadas creo que era, sí que hablaba de autorización, aprobación, y yo creo que ese término no era del todo correcto. Pero bueno, Pablo, nota ponderada 22, ¿qué opinas? Yo creo que con 22 aprueban, otros años con 22 aprobaba la gente. Dependerá de los empates que haya. Eso lo sabremos en el momento que salga, que salga la nota. ¿vale? Cuando salga oficialmente, si hay 30 40 empates, con eso pasas. Si nos vamos a 140 empates, es que hay mucha gente en esa franja intermedia. Entonces ahí no sé cuánto... Ahí sí que ya puedo oscilar bastante. vale Bueno, pues nada más. Yo simplemente era para... Felicitaros las fiestas si no me conecto mañana. Eh, con 34 y 120 de test, pero en supuestos, Maite. A ver, yo no creo que tengas problema. Y además esa media ponderada es buena. El primer ejercicio te suma 30 puntos con 66. Y en el segundo depende en cuanto quede el corte. ¿Vale? 2646 todos los que tengáis 2646 o esas medias ponderadas entráis no hay problema ninguno pues nada chicos y chicas espero que os haya gustado el vídeo y si os gusta pues compartidlo porfa que a mí al final pues me ayudáis a crecer eh, me ayudáis a, a que esté motivado porque a veces también me hace falta <risa> motivación y tiempo, ¿no? Es decir, para, para poder para poder grabar, para poder hacer material os haré material ahora de cara a lo que va a lo que se os presenta, para todos los que aprobéis y e iremos viendo cosas, acordaros que tenéis que tener preparado pues la titulación el certificado de antecedentes penales ¿vale? Tenéis que tener preparado el, la vacunación todo eso, entonces os haré eh, algo para que veáis cómo, cómo tenéis que ¿vale? hacer. Pues eso. Bueno, pues nada chicos, me despido. Os envío un cordial saludo. Chao, chao.